¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy pintora y seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke. hola a todos! Vamos a seguir y creo que habría que hablar con Tilo. Obviamente vamos a hablar con él. Vamos a ver. ¿Qué tal, Pintora? Por fin ha llegado el momento, Poplio. Y yo nos podíamos con... no podíamos contener más la emoción. ¡Pop! Espera, ¿que nadie te ha contado que en qué consiste el festival? Jeje. <risa> ¡Aquí estás! ¡Justo a tiempo! ¿Justo a tiempo para qué? ¿Más? Un desenfrenado combate Pokémon. Una elegante demostración de movimientos. Un festival para mostrar de qué es capaz nuestra isla. ¿Es decir? ¿Que ellos dos tienen que combatir? ¡Vaya! ¡No me gusta ver a los Pokémon combatir y hacerse daño! ¡Chacho! ¡Te repites más que la cebolla! Pero creo que me quedaría animaros. Otra vez, dijo lo mismo. El pintora. Tu Pokémon parece estar agotado. Ven que voy a dejarlos como nuevo. Me cago en todo, yo me pegué la, el viajecito hasta mi casa. ¿Estás listo para el combate Pokémon? Yo creo que sí. Pues ya, yo me fui a casa y... Bueno, me, me dio para subir a... A Tennessee al 7 y... Y... Anto al 8. Empezamos pues... Vamos a empezar. Uy, animación, qué rico. Habitantes de la isla de Alola. Aventureros que recorreis estas tierras. Le pedi pedimos hoy al espíritu guardián que vele por nuestra seguridad. Y ahora, como ofrenda a nuestro, a nuestro espíritu guardián Tapu Coco da comienzo el gran y esperado combate de Pokémon. A un lado tenéis a Tilo, nieto del cajuna de Memele, mele. mele. Ahí está Tilo. Tilo, Tilo. Al otro lado el al joven Sleeping Tora a quien Tapu Coco honró con su presencia. Sleeping Tora, ¿Eh? Típico, típico de Tapu Coco, nuestro espíritu guardián, siempre ha sido famoso por su curiosidad. Peck. ¡Cuida de mis Pintora ¿Estás listo? Estoy, con... Estoy convencido de que va a ser un combate inolvidable. Sí, tú con tu Poplio. pintora, Tilo, demostrad de que están hechos vuestros Pokémon. A por todas. Uy, ¡Combatito! ¿Cuántos Pokémon tiene Tilo? Dime que uno. ¡Mierda, tiene dos! Bueno... A Pichu. La llevo claro. Pokémon volador y volador planta. Lo llevo claro. Por cierto, Tennessee aprendió Ecobos. A ver si me recuerdo. No, que tiene información. Látigo. Espérate, tiene un más aquí. Ah, te dice lo, lo que ha bajado. Cómo mola. Ayuda a que el Pokémon evite disminuir... Sí, pues no lo hizo mucho. A ver, dice pulsa A. Le, L más A. Left. Ah, vale, con razón. Para la información. Dice un susurro aumenta la potencia conforme el usuario... <risa> Y otros Pokémon lo van utilizando. Vale, pues venga. Eco otra vez. Toma, Pichu. ¡Uh, uh, encanto. Me tiene enamoradito. No pasa nada. Yo sigo con Eco Ecoboss. EcoBoss es un, un ataque que te cagas para un uslock. Adiós, Pichu. me tilo. Va a sacar Poplio. <ríe> a ver, podría seguir con Tennessee y aprovechar el eco boss que está súper aumentado. Pero vamos a cambiar y vamos a meter a Anto. Para que sea un poco... Para que sea épico el combate. Poplio contra Anto. Otra vez. Por cierto... Poplio aprendió picotazo Vamos a, a usar follaje Y nos... Al Poplio Nos lo cargamos Destructor Bah Ni caso Tú sigues un follaje y te lo cargas ya De un plumazo Chao pescado ¿Ya está? Pues nada, toma mis pasta. ¿Qué se le va a hacer? Este año también hemos podido disfrutar de un combate formidable. Seguro que Tapu está encantado. ¡Buah! ¡Ha estado increíble! Es la pintora. Me lo he pasado en grande. Ha sido un combate del siglo... Ni no, del milenio. ¡Qué exagerado! Ha sido un combate excelente. Sin duda alguna, Tapucoco costará. ¡Coco! ¡Oh, oh, oh! Ya lo habéis escuchado. El mismo Tapucoco ha dado el visto bueno. El pintora creo que es el momento de hacerte entrega de esto. Toma ahí. ¡Tachán! Te has puesto la pulsera Z. tu propia pulsera Z. Con ella podrás extraer todo el potencial oculto de, tu, de tus Pokémon para hacer que alcance límites inimaginables, el y inimaginable, de su capacidad, en pocas palabras el poder de Z. Nosotros los Cajunas podemos crear estas pulseras usando piedras brillantes como las que recibiste de manos de Tapu Koko, pero deberás superar las pruebas del recorrido insular y reunir los diversos cristales Z para poder desatar su poder. De hecho, el hecho de que Tapu Koko te haya obsequiado con una piedra brillante solo puede significar que la has caído bien. O quizás es que espera grandes cosas de ti. Es que es como si, tuvies, como si te tuviese invita, tuvies invitado a realizar el recorrido insular y a visitar cada rincón de Lola. ¿Recorrido insular? ¿Rincón? ¿Cada rincón de Lola? Se lo pregunta todo, en serio. ¿Recorrido insular? Cuatro islas tienen el archipiélago. Vivo en un archipiélago. Debes recorrer las cuatro para completar el recorrido insular. Te esperan un sinfín de aventuras y restos retos para llegar a, a convertirte en el entrenador más fuerte de Alola. El campeón insular. ¡Qué guay! ¿Qué ganas tengo de empezar esta aventura? Ya te, ya te pondré luego al tanto de todos los detalles. Ok. ¡Tira para allá! Mm -mm. Tapu es un Pokémon alucinante, ¿verdad? Me gustaría poder agradecerle algún día todo lo que ha hecho por Nebulilla. ¿Ah sí? <ríe> a mí también. ¡Claro! A ti también te salvo la vida. Y además te dio la piedra brillante. Y eso que para él no eres más que un desconocido. Venga, vámonos Lilia. Bueno, ya nos veremos otro día. Por fin en casa. Hola, miau. Miau. ¡Hola, hijo! ¡Veo que estás de vuelta! En fin, Serafín. Por Dios. Menos uno para mamá, por favor. Vuestro combate vuestro combate ha sido formidable. No podría apartar los ojos. No sabes lo orgullosa que estaba de mi pequeño arriba, ahí arriba, luchando en perfecta armonía con sus Pokémon. Creo que deberías hacer el recorrido insular. Pon a prueba tu valor y tu fuerza y demuestra el entrenador Pokémon que estás hecho. Bueno, lo hemos pasado genial en el festival, pero estoy que no puedo ponerme en pie. Así que nada, a descansar, se ha dicho. Gandula. Era una gandula. Al día siguiente. ¡Ay! ¡Qué bien se está aquí afuera! Me pregunto si hoy pasará algo interesante. ¿Mm? Oh, llaman a la puerta Si ¿Sí es el bueno de Cucuy Sí, ya es el bueno de Cucuy ¿eh? Seguro que está acomodando Acomodado en el salón Jejeje Pues sí, aquí cada cual entra Por la puerta, ni llama ni eh. Pues no es Cucuy porque no está en el salón Por cierto, que salón más cutre Por Dios Mamá, ya van tres días y no has ordenado nada El profesor me dijo... ¡Eh, hey, Lilia! Dame ese nuevo entrenador tan prometedor ya. ¡Anda! No estará esperando en el laboratorio. Venga, vamos que, nos, que, vamos que te muestro el camino. ¡Sígueme! ¡Es mi pintora! Toma algo de dinero, pero no te lo gastes en tonterías, ¿vale? Vaya, Slipintora, qué guapa esta amiga. amiga. Alola, es un lugar fantástico. Puedes conocer a un montón de gente maravillosa. ¿Eh? eh, eh Encantada de conocerla. Me llamo Lilia. Por fin, han llegado el momento. Pásalo en grande junto a pikipec Que no se llama Piquipec, se llama Tennessee. Prendete el nombre. Tu madre parece sim muy simpática. Bueno, vamos al laboratorio. ¿Estarán cargados mis Pokémon? ¿Recuperados? No están cargados. ¿No están recuperados? Sí. Claro, dijo Pikipek porque lo tengo el primero. Mm. ¿Dónde estás, Lilia? Ah. Para llegar al laboratorio del profesor Kukui hay que atravesar este campo de hierba alta. Dice que se centra mejor si su investigación se está rodeada de Pokémon. ¿En Como yo no soy entrenadora, no me queda otra que, re que, re que repelentes para atravesar las zonas de hierba altas. Cuando los usas, lo usas. no te en Pokémon salvajes. ¿Sabes? Nebulilla, quiero decir Cosmo, viene de un lugar muy lejano. Es un Pokémon muy poco común. Mah. Este pequeño oculta un gran poder, una vez lo usó para salvarme cuando estaba en problema. Por eso no quiero que más gente le de la necesaria sepa de su existencia. De momento, solo lo he contado este secreto a gente de confianza como el profesor Oakaudán. Oh, pues sé que no nos lo denatarán. Oye, ¿puedo pedirte un favor? Me gustaría que no le hablases a nadie de este pequeño, ni de lo que pasó en el puente. Preferiría mantenerlo secreto. lilia muy pesada. Uf, entrenador. Vamos allá. Con las rodillas bien flexionadas. Uy. Qué va a hacer este niño. Calisto. Pues va listo, Calisto. Uy, qué bonito, me encanta. Venga, Tennessee. Hazle un piquipe. Hazle un picotazo. Ya, pues bien que aguanta, jodido. Disparo de cerezas, que diga demora. Chiste malo, sí. ¿En serio? Ah, claro, porque me utilizó disparo de mora y entonces ya yo era más lento. Vale. Tiene sentido. Al fin, he flexionado tanto las rodillas que he acabado en el suelo. Uh, ahí hay un objeto. Miércoles. Por cierto, sigo en la misma zona, por lo tanto no puedo capturarlo. ¡Oh! ¡Wingul! ¿Cuánto Pokémon tipo volador? Mm. Dios, nivel 6. ecoboss Mierda. ¡El Twitter! <ríe> ¡El Twitter amarillo! <ríe> Por favor, eso es una eso es una copia burda de Twitter. Madre mía. Venga, vamos a usar Pokémon. A ah, Anto. Adiós, Pikipec. Terezi. A la. Twitter, Twitter. <ríe> Venga, vamos a usar follaje. Pistola agua Gracias por regarme Jolines Anto, deja estar confuso Por favor Por favor Venga tú Eso yeah. No. Si sí, casi toda la vida que has quitado antes ha sido porque estaba confuso. Me cago en la leche, tío. A ver, ya no estaré más confuso, pero capaz que me vuelvo a confundir y me manda la porra. ¡Yu! Anto al nivel 9. Y tenesía al nivel 8. Oye, mola. Pues nada, me voy a mi casita que me voy a curar. Bueno, ya estoy curado, vamos a por el objeto. Mierda, siempre tengo que luchar. Hay muchísimos encuentros, eh. ¡Oh, un ratatalola! El primer Pokémon a Lola y no puedo. El primer Pokémon forma alola Lola y no lo puedo capturar. Me cago en la mar. Mm, es siniestro. Vamos a utilizar. Picotazo. Porque Pikipec es. Es normal volador. Sí, sí, sí, sí. Venga, picotazo. Uf, hace, hace dañito, eh. Adiós, ratata. ¡Chao, ratata! Vamos a cuidar un poquito de pique Bueno, pues nada. Seguimos, vamos a coger el objeto. Un despertar. Bien. ¿En serio? Pues pelea. ¡A Lola! Mira quién... ¿Qué monada de Pokémon tengo? Yo creo que con este ya... Terminamos el capítulo de hoy. Venga. ¿Cómo se llamas tú? ¡Ángela! Hmm. <risa> <risa> <risa> Ay dios, pues nada. eco voz. Pues nada. Toma, te gustó Wingul. <ríe> ¡Me cachis! Pues si quieres fuerte. Bueno. ¿Y me dará tiempo de llegar al laboratorio del profesor Kukui? Si lo encuentro. Creo que ahí había otro entrenador. Jejeje. Pero pasé de él. ¡Míralo aquí! ¡Kistar! Bueno. Pues lo dejamos para... Mierda. Lo iba a dejar para la siguiente, pero bueno. No pasa nada. ¡Vamos, Rokrof! súrrame con todas tus ganas! ¡No te contengas ni un poquito! ¡Uy! Este cuerpo serrano lo aguanta todo. ¡Jo! Ya estamos de nuevo. Este es el laboratorio del profesor Kukui. Tiene su encanto, ¿no crees? Hace, hace tres meses que llegué aquí. El profesor me acogió y me dejó vivir en el laboratorio. No es que sea la mejor ayudante del mundo... Pero algo, todo, hago todo lo que puedo para agradecer su hospitalidad. Si fuese una entrenadora Pokémon podría serle de, de alguna utilidad. Ruff. Eso que oye es el profesor Kukui. Suele llevar a cabo sus investigaciones sobre movimientos en el interior del laboratorio, como puedes ver. Parece que me va a tocar reparar el techo otra vez. Da igual. ¿Cuánto lave, cuánto, cuánto lave su bata? Que siempre está para el arrastre. Eso de remendar la ropa no es lo mío. Así que siempre le toca comprar patas nuevas. Jejeje. Bueno, no te detengo más. Entremos. El capítulo tiene que ser un poquito más largo porque me he equivocado. ¡Ay, qué bonito. Buenas, L. Pintora. Muchas gracias por traérmelo hasta aquí. Lilia. No ha sido nada. Soy su ayudante, ¿no? Es lo menos que puedo hacer. Rorraf. Estaba hoy pletórico. La investigación va viento en popa. L. Pintora, déjame tu Pokédex un segundín. Bueno, ¿qué te parece mi humilde morada? No está nada mal, ¿verdad? Ahora okay, que íbamos. Por fin ha llegado. Ha llegado lo que quería enseñarte. Esto. Hay que ver, Lilia. Menuda ayuda. Te quedas ahí plantada y tengo que hacer yo todo monólogo. Verás, mi intención es integrar a Rotom en tu Pokédex. ¿De verdad? Sí. Sí, en realidad es muy sencillo. Al estar construido principalmente por energía eléctrica, Rotom es capaz de integrarse con facilidad en máquinas y dispositivos electrónicos. ¡Exacto! Y para aprovechar ese extraño poder, hemos diseñado esta Pokédex de nueva generación para que Rotom pueda vivir dentro. La Rotondex. Un nuevo medio de comunicación entre Pokémon y personas. Y tu amigo, va a ser una de las primeras personas afortunadas en tener una Rotondix. Bueno, dejémonos de, dejémonos de chachara. Voy a dejar tu Pokédex como una nueva, como nueva en estas pie, con estas piezas que acaban de llegarme. En serio, me está dando hasta sueño ya. Qué pesados son. Porque no se callan. Rotom. Eh, eh. Perdona, Rotom. No quería asustarte. ¿Rotom? Aquí tienes, Rotom. ¿no, Bienvenido a tu nuevo y mejorado hogar. Quiero que ayudes a Ali Pintora en su periplo. Como si fueras un refu eh, su refuerzo. Vamos. ¿Lo pillas? Tom. Hola. Me alegro de conocerte. Trátame bien, ¿vale? ¿Ves a Pintora? Pintora? Rotom es ahora capaz de utilizar el lenguaje humano. Parece que le has caído bastante bien. ¿Y por qué iba, y por qué iba a necesitar la ayuda de Rotom? Mujer, pues porque cada, acaba de llegar a Lola, así que necesitará una pequeña ayudita para no acabar perdido. Muchas gracias. Es un placer, Rotom. Rotón te indicará dónde tienes que ir en todo momento, y con tan solo tocarlo podrás ver el mapa de la región. ¡Hola! ¡Al hola! Una suave brisa marina me ha traído hasta aquí. ¡Jejeje! ¡Ostras! ¿Esto es un altillo? Ni se te ocurra subir. Lilia no tenía no dónde ir, así que le he dejado quedarse en el altillo. ¿Qué menos que ayudar a alguien que necesita ayuda, no? Pues nada, es la pintora, te confío esta Rotondex. Y a ti, Roton, te confío la pintora. ¿Esa es la Rotondex? ¡Qué chula! Bueno. Voy a hablaros del recorrido insular y las pruebas. Se trata de una, de una aventura para llegar a ser el mejor de todos los entrenadores y convertirse en el, en el, campe en el, campe en el campeón insular. <ríe> Perdón, es que me trabo. Es un viaje en el que conoceréis todo tipo de entrenadores Pokémon. Y Pokémon, una experiencia única en la vida. Hay cuatro, cuatro islas en la región de Alola. Y cada una tiene su propio Cajuna. El objetivo del recorrido es superar las 7 pruebas para conseguir su aprobación. ¿Qué me dices, Elipentora? ¿Te ves con ganas de embarcarte en esta nueva aventura junto a tu Pikipek? Otra vez Pikipek. Espero que sí. Sé que tienes potencial. Sería un desperdicio que te quedases en casa tumbado a la Bartola. Ya en tu primer combate pude ver lo bien que te desenvuelves Y sé que puedes aprovechar el potencial de los Pokémon al máximo. No pienso quedarme en casa. No sé, no sé, estoy gandulo ahí. ¡No pienso quedarme en casa! ¡Genial! A mí, como erudito, que se ha pasado toda la vida estudiando los Pokémon, me encantaría seguirte la pista a lo largo de esta trepidante aventura. Toma esto. Es la insignia del recorrido insular. Así todo el mundo sabrá lo que estás haciendo ahora. <ríe> Qué chulo, como y Mi guayo me ha dado a mí uno también. Mira, mira, mira. El inventora. Tilo, que tengáis un buen viaje. ¡Ay! ¡Vamos allá! <ríe> Ahora deberéis dirigiros a la escuela de entrenadores. Lo mejor para aprender lo básico y llegar a ser un entrenador Pokémon es combatir. Y la escuela de entrenadores es, igual, es el lugar ideal para principiantes. El primer paso para llegar es convertirse, convertirte en el campeón. ¿Qué vas a hacer tú, Tilo? Quiero pasarme las horas jugando, eh, entrenando con mis Pokémon. ¿El recorrido insular? ¿El recorrido insular? Esta es la forma que tiene la gente de Alola de entrar en contacto con el mundo la que las rodea. Lilia, no pierdas de vista a la pintora, ¿vale? Vas a tener que hacerle de, de guía hasta que aprenda a usar la rotondex. Easy Lee Si tienes algo que preguntarme, solo tienes que entrar en el. tocar en el centro, no sé qué, no sé cuánto. Mira. Vale. Uy Cosas mm. Pues vale Uy, cómo mola Bueno No creo que haya nada interesante por aquí Tiene planta baja Yos. Oh, polito. Ya que se ha alargado un poquito. Vamos a ver si hay algún objeto por aquí, o algo. Hay flejes, flejes de libros y cajas amontonadas. Y a la habitación de Lidia no me va a dejar pasar. O oh, sí. Yeah. Espera. Ah, un Crow. Yo pensaba que era Litten. Bueno. Y esto es... Eh? ¡Uy, qué bonito! Pues nada, nos vamos por fuera. Pues vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Si todavía no está suscrito, puedes suscribirse a mi canal. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. A lo a todos.